Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, ¿preparados para la edición de Spanabis Virtual? Seguro que ya tenéis vuestras entradas preparadas y estáis deseando rememorar esos bulliciosos encuentros multitudinarios de la Feria de Cornella y que por unos días convertían a Barcelona en la capital del cannabis. Nosotros, por supuesto, no faltaremos a la cita, atendiendo a los visitantes desde nuestro stand y participando en los debates que nos acompañarán durante el fin de semana. Y para este 2021, no os perdáis las últimas novedades de Delicious Seeds: la golosa en su versión rápida y la Delicious Cookies. ¡Deliciosas! Seguro que nos encontramos un montón de viejos amigos presentando sus proyectos y novedades para el 2021, como nuestro compa Maca Comunica. Muy buenas amigos de Marihuana Televisión, aquí Maca Comunica y vengo a comentaros una cosita interesante que se acerca, que no es un rumor, se acerca la nueva Comunica Cup 2021, ya puedes descargar las bases en mi web, en macacomunica.com, donde encontrarás toda la info necesaria para participar, compañero.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 También interesantes debates como el que Representación Canábica pretende abrir en el Senado con la ley que presentaban esta semana, tal y como se anunciábamos en el programa anterior. Veremos si los partidos recogen el guante. Tenemos muchas cosas, más que esta chapela, que hoy le dejamos a, a los senadores que van a representar esta iniciativa ciudadana. Así que queremos darle la chapela a Goldo como un símbolo de que eh, los ciudadanos no podemos llegar más allá y que ahora es la hora de los políticos. Así que con lo... No... Es que o invitados internacionales como nuestro colega El Plon. Saludos colegas, buenos pero sobre todo libres humos. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que se están fumando un bareto en paz, tranquilos en su casa, y de un momento a otro les cae el vecino con toda la furia a exigirles que dejen de fumar esa mierda? O peor aún, ¿a cuántos les ha pasado que reciben una carta de la administración del edificio diciéndoles que les van a cobrar una multa por fumar marihuana? ¿O a cuántos de ustedes los han llamado de la inmobiliaria o el dueño de la casa a pedirle la casa porque los vecinos se quejaron de ese humo de marihuaneros en últimas ¿A cuántos de ustedes los han jodido la vida por querer fumarse un bareto en paz? Yo creo que a muchos, pero personalmente a mí me ha ocurrido muchas veces. Y si bien es cierto que mi libertad termina donde empieza la suya, también es cierto que esta misma regla aplica para todos, incluyendo a los vecinos vecinos amables, hay otros gruñones, hay vecinos que ayudan a todo el mundo. Está el vecino que ama a los perros, está el vecino rumbero, está el vecino tranquilo. Pero sea cual sea el vecino, en la gran mayoría de los casos, todos son, o somos, porque yo también soy vecino, generadores de humos. Querido vecino, vamos a hablar de humos. Entiendo que el humo de los demás le molesta y seguramente desearía no tener esos molestos vecinos que en la mayoría de los casos perturban su tranquilidad con sus molestos olores, eso lo entiendo. Sin embargo, si observamos dentro de su hogar, usted también produce humos, los cuales en la mayoría de los casos, si bien están avalados socialmente, son igualmente incómodos como los que están satanizados y sin embargo a mí me toca aguantarme sus humos.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 Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará abiertos a tus colegas. Y por si fuera poco, incluye una lupa de tricomas, una taza medidora, una tabla de alimentación y dos pipetas de 10 mililitros en cada Starter Kit. Y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Abas Nutrients. Pero antes tenemos alguna cita importante como el Cannabis Hub y que podréis seguir también en nuestro canal el día 25 de marzo desde las 16 horas. Bienvenidos al Cannabis Hub, un proyecto de la Universidad Politécnica de Cataluña y Valenveras que pretende crear un ecosistema de innovación, investigación y formación alrededor del cannabis. El próximo día 25 haremos una jornada de presentación donde queremos compartir con vosotros toda la información que tenemos y también las posibilidades que tenéis de colaborar con el proyecto y uniros a este proyecto ilusionante alrededor de esta planta. Sin más, os dejo aquí la dirección para que podáis seguir el, la jornada en directo que será a través de nuestro canal de YouTube. Y os esperemos el día 25. Muchas gracias. Y si eso no calma vuestra sed de información, a las 18 horas podéis seguir el consultorio canábico que realizamos desde Verde Medicina con la doctora Sara Chinelo y el equipo de Smoking Map. La, la página web no Allí tenéis eh, en el inicio pues un poco el objetivo de por qué se ha creado la fundación pues enfocada a una fundación sin ánimo de lucro enfocado a la investigación y el desarrollo de todo, de todo el sector de todo lo derivado de la planta de cannabis sativa l eh, vamos a tener un laboratorio referente ¿no? en cuanto a servicio de, de análisis y extracciones eh, de todo tipo de cultivos de, de cannabis sativa y el laboratorio está ubicado en la Universidad de Castilla-La Mancha vamos a contar pues, bueno, con esas instalaciones que están acreditadas, eh, con unos buenos eh, métodos y todo ello eh, verificado ¿no? por, por una normativa y una acreditación que es la ENAC. Y bueno, eso es lo que nos va a garantizar esa pues, trazabilidad en, tanto en cuanto a los métodos de análisis y en los resultados. Y también, bueno, vamos a, como he comentado, ofrecer un servicio de programa completo de formación. ...para esos profesionales del ámbito de la salud, ¿no? Que estén interesado en el, el estudio de los canoinoides y los tratos de las plantas... ...tanto con fines medicinales como experimentales...